Hola que tal fotonauta, bienvenidos a un video más de su canal de Foto de Aprendizaje. Hoy veremos un video un poquito fuera de la fotografía y el Photoshop, pero muy importante para los creadores de contenido. Porque hoy te voy a enseñar cómo subir reels, reels, reels, reels, I don't know. Pero no de tu teléfono, sino usando la computadora. Vámonos con el intro. Y bueno, te comento que hay varios métodos para subir contenido desde tu PC a Instagram. He creado incluso varios videos que hablan sobre el tema. Por ejemplo, um, para subir videos hay una plataforma oficial que tiene Facebook que se llama Creator Studio que me permite subir publicaciones ya sea en... En carruseles, en una sola foto, videos y también IGTV. Sin embargo, como ves acá, no puedo subir lo que sería Reels. También hay, digamos, extensiones para navegadores como la que es Desktop for Instagram. Sin embargo, esta también no me permite subir Reels. Incluso uh, hay emuladores para Android que tú lo instalas en tu computadora como por ejemplo, el, el que se llama BlueStat. Pero lo mismo, no te permite subir rieles. Entonces, ¿qué se hace Johnny Mora en este caso? Porque, oye, el sustituido motor. Entonces, ¿qué se hace Johnny Mora en este caso? Porque yo quiero subir mi contenido que yo creo en mi computadora, ¿verdad que sí? Directamente en la PC y no tener que a lo mejor pasar ese video a una nube, o buscar otros medios para que llegue a mi teléfono y subirlo desde ahí. Mientras más rápido sea nuestro flujo de trabajo, es mucho mejor. Así que te enseño la aplicación. La aplicación se llama DeskGround. DeskGround es esta que tenemos acá. En, los, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que descargue este programa. Es, es sumamente fácil. Es el típico nes, nes, nes, OK. Y todos somos felices y ahí tú lo instalas. Entonces, otro motor, mira, vas a colocar tu usuario, tu clave. Y si quieres que esto siempre esté aquí, le da donde dice recordar. Bien, siempre cuando tú vayas a acceder, debes de, debes de darle a iniciar sesión, lo cual es verdad. Es muy importante que lo sepas. Le damos un clic acá. Esperamos que la aplicación se conecte con tu cuenta de Instagram. Y aquí lo tenemos. Aquí también no tan solo tú puedes subir reels, sino también fotos, videos, eh, carruseles, historias y demás. En el caso que nos compete a nosotros, vamos a subir un reel. Le damos a Upload Reel. Le damos un clic acá. Buscamos nuestro video en cuestión. Bien. Reels aquí. Vamos a usar este le damos a open. Ok. Le damos a siguiente. Esa sería la portada. La selecciono. Un poquito más pequeña acá. Y así. Espero que suba. Aquí colocamos eh, un, un copy, una recomendación. Te recomiendo, mira, varias cositas. Para edición de videos eh, puedes utilizar esta plataforma llamada InVideo que te permite editar el video con pocos pasos y tiene plantillas prehechas con diferentes tamaños o dimensiones, ancho, cuadrado, historias y demás. Eh, le das un clic a una plantilla que te interesen y ya lo que sería es cambiar lo que serían las informaciones muy fácil como si fuera un powerpoint bien así que ahí está y también esta aplicación esta página web esta plataforma llamada meta hashtag que tú pones un hashtag clave y te da recomendaciones de lo más usado una pasada en verdad que siento sí. se copió esto y ahora me voy a lo que sería el programilla Desground y aquí pongo entonces un copy. Es sencillo para no perder el tiempo. Método fácil para retocar una foto con pocos pasos. Y luego entonces coloco los hashtags. Listo. Eh, siempre se recomienda colocar los emojis porque usted sabe que son emociones y que... Eh, capta mala atención. Todo eso, ustedes lo saben. No sé por qué qué así. Lo aprovecho para motivarte a que te suscribas a nuestro canal. Porque siempre, siempre añadimos información de valor para ti. Vinculado con la fotografía, el diseño, Photoshop y el video. En este caso, Instagram. Bien, volvemos ahora. Eh, a poner este monito aquí. Lo copiamos. Pasamos otra vez. Listo. Le damos a upload y comienza a subir. Bien, aquí tenemos el teléfono. Creo que no se va a ver cuando yo lo publique. No me ve. No se ve desenfocado. Bueno, ahí se, ahí se ve. Entonces, vamos a. Bueno, ya dice que, que subió. Vamos a ver si, sí, miro aquí. Dice que Real Upload Successfully. Yes, that's right. <risa> Ahora tú puedes cerrar la ventana. Cerramos la ventana y entonces vamos a verificar acá. Le doy un clic acá a, a mi cuenta de Instagram. Vamos a ver. Para que vea que sí. Que... Y ahí está. No sé si lo puedes ver. Bueno, tendría que darle clic a Play. Míralo. ¿Y lo ves? Bien interesante. Bien. Entonces, te, te lo quiero también aquí mostrar en la PC para que para que veas que sí, que sí que sí ha subido chivo. doy un clic acá. Y ahí está. Este fue el que yo acabo de subir. Obviamente lo voy a quitar porque no estaba programado, pero era para que vea que sí funciona. Bien, espero que te haya gustado este video y que ya conozca métodos verdad que funcionan para subir Reels reeles, directamente desde la computadora y a lo mejor omitir un paso ¿verdad? de pasar ese video mediante una nube, mediante un pendrive, a tu teléfono y subirlo desde ahí. Dios te bendiga mucho y chao, chao. Recuerda, suscríbete.